Señores, y continuando con más contenido, y justamente en el concierto de aventura de ayer, el pelotero Wendel Rijo le pide matrimonio a su novia ayer en el concierto de aventura. El pelotero Wendel Rijo le pidió matrimonio a su novia Gabriela Batista durante la noche de ayer en el concierto de aventura. El jugador derecho de los toros del este aprovechó la ocasión para sellar su compromiso de pareja. Un antes y un después en mi vida, marcando un, un marcado en un concierto de aventura. Me caso con mi bebé chiquitita. El tiempo de Dios es perfecto, manifestó Wendell a través de su cuenta de Instagram. Wendell está con los Toros del Este desde el año 2014, cuando fue seleccionado en el segundo turno del draft de novatos de la Liga de Béisbol Invernal de la República Dominicana. Bueno, se inspiró el hombre ahí para... Vamos a ver este momento bello, fabuloso, retorno. ¡Ay, mami! ¡Ay, mami! ¡Ay, mami! ¡Ay, mami! ¡Ay, mami! ¡Ay, ¿Dónde Señores, fue un momento lindo para Gabriela. ¿Qué ¿Qué mujer no quisiera esto? Dime. ¿Qué mujer no quiere esto? Este es uno de los momentos más importantes que una mujer espera. Ay, ay, para ay que ármela, tenga. Claro. Para que la cara del hombre, no, no. <risa> Oye, pero eso fue una puya. Eh, no, no, no, es la realidad. Es la realidad. Y no es papatarima. Exactamente, <risa> <risa> no. Pero... Eh, fue un momento que compartió Wendell Rojas dentro de sus redes sociales en Instagram el día de ayer. Decía que su compañera desde hace varios años, entonces que decidió que sea el momento, ya que está en sus altas y bajas mucho antes de estar en los Toros del Este. Y también que él sintió que sea el momento, uno, porque es fanática ya del Grupo Aventura. Decía él en un video en su historia que estaba un poquito de nervioso y todo. Y se llenó de valor. Entonces para allá fue un momento muy inesperado porque realmente ya habían hablado del tema, él comentaba de casarse y empezar a tener planes juntos. Cosita, sí, tú sabes, Exactamente. Pero él quería agarrarla de sorpresa y ocurrió en el día de ayer y muchas felicitaciones para ambos en esta nueva etapa del matrimonio. Claro, eh, siempre hemos visto que los peloteros con con sus esposas como que son muy o sea, yo, tú, ves, tú entras a los perfiles de los peloteros y, y ves siempre en la descripción de lo que es la familia, la esposa, el esposo sí, de fulano. Le, le escriben mucho a los peloteros, como que son en esa parte familiar íntima, ellos son muy… Los sí, siempre, sí, sí, sí. A, Algunos, no todos, tienen su pareja ya desde cuando estaban. ¿no? Exacto, sí. En de la línea infantil. Sí, sí. Pero eh, eh, me he dado mucho cuenta en eso que siempre en los perfiles de ellos, de Instagram o de cualquier red, siempre tienen en las descripciones: eh, eh, eh, Mi esposa es Fulana. Uy, sí. Y, y, y como, etiqueta, como, como ¿no? que y Como que lo tienen bonito, tú me entiendes? ¿Sí? A diferencia de algunos artistas que, que, que, no, que no, <ríe> no lo hacen. porque Ay. <ríe> pero. Eh, lo que vemos es que lo, lo, lo, ya el ciclo de los peloteros es algo ya más familiar. Yo, Tú me entiendes, lo que es la familia es más importante que cualquier otra cosa. Y y obviamente eh, eso es algo que de los peloteros habla muy bien de ellos. Tener sus esposas, los hijos, ese tipo de cosas. Porque sabemos que ganan mucho dinero y ese tipo de cosas. Y que pueden hacer y derrochar y, y respetan lo que es la familia. Supuestamente. Eso es así. No es muy bonito porque hay mujeres que se toman el riesgo hasta en contra de sus padres cuando están empezando estos muchachos. Y claro. Cuando llegan, eh, ellas tienen que disfrutar del pastel. Claro. Que vimos vimos mucho, al principio vimos mucho de estos muchachos peloteros cuando empezaron a llegar. Yo me acuerdo cuando merceros Osuna llegaba en un civil chiquito aquí. Eh. Eh, cuando empezó a jugar con los gigantes, me acuerdo yo, con lo que lo veía, yo jugaba pelota ahí en el Estado y lo veía, llegaba en un oh, civil gris chiquito, eh. llegaba a Osuna, o no era prospecto de los Miley. Y mira quién es Osuna, por ejemplo, y estos muchachos siri Pelotero, que andan ya tú sabes en, en la Hamburg y vida. tienen sus esposas desde sí, esos, sí, esos sí, tiempos. Y que juegan también del mejor equipo, los gigantes del Los juegan sí. con sí. el mejor equipo, que son <ríe> los gigantes. <ríe> son Claro. Equipo respetado, ¿eh? Claro que no eh, prenden eh. fla. Juegan la figura, no prenden fla. Aquí no prenden fla. <risa> no prenden fla. <risa> no se le moja la pluma. Ya, ajá.